Pon la carne. Pon la carne. Es tan, es tan peor que creo que me da gracia. Está mano que bueno, boludo. Pon la... Pon la... Aparte, retrucho ahí el chabón. Pon la carne. Eh, quiero que sea el título de, de este Por episodio. Por favor, pon la, carne. pon la carne. Ay, muy Encima estaba re... no sé si estaba editado o qué boludo, pero estaba muy bien hecho. ¿Cómo andas gente? ¿Cómo están? Nuevo episodio. Oh, Gentusa. Nuevo episodio de Resident Evil. Eh, nada. Creo que en esta parte tengo que rescatar a Ashley o lo que Depende, si tardo. Mucho. Ahí está. A ver. ¿Qué va a pasar acá? Me van a tocar las bolas. Tócame el juego. Mierda. Alto miedo. Paul. Por... Por... Pon la, pon la carne. <risa> ah, oh, Pon la carne al horny. <risa> ¡Ay, toma! ¡Uy, alta dura, boludo! ¡Tomá! ¡Come! Toma. ¡Ah, qué te iba a contar! ¡Ah! Yo una vez me acuerdo. Eh, ¿Por qué nuestras historias se tratan sobre mucha caca? Toma, con los amigos es una, una línea... <risa> y eso que nunca, nunca hacemos tantos chistes de caca. Hacemos... No, yo soy algo. re cacoso igual. No, pará. ¿Cómo era? No, una vez no no no un chiste una historia yo me acuerdo que sí. en el baño del colegio sí. te acordás que bueno en mi colegio me acuerdo que colegio católico que una vez había que era, o sea viste que formamos la fila para antes de irnos sí. para bajar la bandera no sé A qué. me acuerdo que en medio de, en medio de una bajada de bandera bajada de bandera una bajada de bandera, <risa> bandera. Eh, uy lo viste los ojos de esa vieja estaba repuesta come <risa> no Voy encima a coger. ¡Salí! a explotar! ¡Salí! ¡Vas a explotar! No, bueno Y nada Uh, ¿cómo era esto? Oh, para. Uh, rico, rico A ah, ver, decime No, no, yo, me, yo, yo puedo 3, 4, 4, 3 1, 2, 3 No, va a apagar el otro Así que vamos con 4 Y ahora vamos con 4 de nuevo Y ahora vamos con 1, 4 de nuevo 4 de nuevo. ¡Ah, amigo, lo saqué a la... Ah, no. Ah, no tengo que poner todos. <risa> ah, boludo. Detrás de ti, <risa> imbécil. <¿verdad? risa> boludo, pensé que... Ah, bueno, ya fue luego después. No sé qué símbolos eran. Creo que estaban allá los símbolos, pero fue, ya fue boludo. No. Eh, vino con todo este, ah. boludo. Uf. Hola, boludo. ¿Qué onda, me ¿Qué onda, me <risa> A ver, Hola personal, ¿qué tal? Buenas tardes. Queríamos hablar con... Hola, muy buenas tardes. No, no, te no, dije que no quiero. Ah, paché se cagaron. <ríe> les pasaba todo eso en el medio de la llamada Claro. <ríe> que le hacía la portabilidad. Tipo, lo cambiaba de empresa. <ríe> ah. Anda a tomar agua, vieja. No, boludo, pero ¿por qué giras solo el joystick? Uy, uy, uy, ese. Uh, Com, ay, uy, Uy, uh, uy. Te la clavó Tírate. la eh. ah. Aparte le podés disparar... Del cortado cualquier... derecho que igual se cae parece Claro, le puedes parar en cualquier lado. Acá había una serpiente, me acuerdo, así que. Uy, la maté. Uy, la maté, boludo. Un huevo. <risa> Un huevo de serpiente. Residente malvado. Buscá, ¿verdad? ver. Buscá como carajo es, boludo. Para qué quiero. Igual creo... No, igual sabes que voy a hacerlo, pero. Este, voy, a... Acá, acá, acá, acá, acá. voy a hacerlo fiel. Voy a hacerlo bien. Tipo, voy a. A ah, qué se yo. <risa> ¿Me encontraste? ¡Agárrenlo! Come. No, ya fue, luego después, ya se come, ya se come. Sí, me sé, lo, me sé cuáles son los símbolos, tranqui. La puta madre, come. Ahí está. No, la puta madre. Pero. ¿Cómo se dicen? Oh, me colgué, boludo, de la eh, historia del sí, baño. ¿no? Hace, eh, hace el, tres horas. Uh. Estábamos formando fila para la bandera estamos famosos fila para la bandera y me acuerdo que, que, que eh, la, la rectora nos cagó a pedos a todo el colegio, cuando no sabemos quién fue, que alguien dejó un sorete en el... No... ¿Sí? ¿No te acordás, boludo? Ah, bueno, estaba ya Claro, fue en el secundario. Uh -huh. Estaba... Dejaron un sorete en el coso de mear. Te juro. Pero, o sea... Pero muy bueno. ya me a morir boludo. No, alto asco, boludo. Qué hijo de puta. Y, mira, en el y me encanta porque la mina se re de nosotros y es como diciendo, bueno, ya nos, nos da risa, qué ¿sí? Tipo, el tema es quién lo limpia, ¿entendés? Ah, nadie quiere limpiar eso. Y no lo ¿no? vas a poder mandar a un, a un piba que limpie caca, ¿entendés? Ahí, ahí Aparte, nomás. ¿cómo limpias eso, boludo? Literal, con guantes. No, qué guante, a mano limpia, mi como nos <ríe> enseñaron en el campo, como Paul McCartney querría. Paul McCartney. Paul la... la... <ríe> Agarrás el solete con la mano? Pero tiene que ser una cosa de rápido, no pensarlo mucho. Esto es como cuando querés eh, levantar una cucaracha. No, claro, es claro. Así es no, Tipo, así. Es. Ah, ahí así, está. tipo. ¿Lo agarras? Ah, tipo, que no te da asco. Tipo, rápido para no cerrar ah, la larga. El tema es si ¿sí es largo, vos lo agarras ¿Y, y los, los <risa> extremos se cortan. <risa> ¡No! <risa> ¡Qué asco! Eh, ¿Puedo dejar de hablar de mierda? ¡Qué asco, boludo! Se te cortan los extremos y ahí te quiero ver cómo bailás, eh. Porque ahí es como que tenés que usar las dos manos. Si no tenés que hacerlo como llevando el muerto, con las dos manos, palma para arriba. Ah. Y que amigo. en el fondo se escucha un. No, qué asco es la... que asco que es la caca. No, no, ¿por qué estamos hablando tanto de caca? Bueno, me acuerdo. A ver si me sale esta. Uh, otra vez. Otra vez. Rodri, dale, Dale, dale, sin correr. Dale, dale, dale, dale. Vamos, vamos, corre, corre. Nunca te vi mejor en tu vida. Dale, dale, dale, dale. Amigos sos te de juro. fierro, sos de fierro, sos de fierro. Ah, sos el más brazo. No sé qué no sé cuáles son, no sé cuáles son! Me falta el cuerpo. Se cortó el medio cuerpo, boludo. Estás morido. Boludo, se me. Bueno. bueno. Eh, te juro que lo toco un montón, eh. Ah, no. Bueno. To me toco mucho el pito. <risa> eh, te juro que no, no sé cómo. Gran claro. es tema hecho? ese también para hablar. Una bueno. vez más. Haz de cuenta que es la carrera de la paja de tu vida. Vamos, vamos. Hazte de cuenta que si llegas, si llegás, tenés muchas tetas. Ahí va, va. Corre, corre, corre, corre. Es tuyo, tuyo. el camino este es tuyo, es tuyo. Y ahora toca. No, sé no, sé no sé cuáles son, no sé cuáles no son. Sé cu no sé cuáles son, <risa> no sé cuáles son, <risa> no sé cuáles son, no sé cuáles son. No sé cuáles son, no sé cuáles son, no te juro que no sé cuáles son. Estás morido. <risa> es por McCartney. <risa> ¿Por qué me.? Por la carne. ¡No! Se me desactivó el control. Oh, ¿Qué le pasa a esto? No, pará. O sea que estaban los Beatles en un asado? ¿Y asado? <risa> ¡Paul! ¡Paul la carne! ¡John! <risa> ¡Paul John, la carne! ¡John, servíte la ensalada! ¡Paul, más carne! <risa> ¡Qué chiste de mierda, Dios! <risa> <risa> ¡Paul la carne! ¡La puta! ¡Eh, se me desconectó ya este, gente! ¡Vamos a una pausa! boludo me estaba me carmen causando gracia! boludo <risa> aparte retrucho sí, el chorny tiene ¿Qué sí. hijo de bueno gente volvimos ahí está ahí pude <risa> con configurar esta mierda eh, no sé no sé para mí que era porque había que poner la carne <risa> Pon la carne. Dale, Rodrigo. ¡Paul, dale, ¡Pon la dale, carne! Dale, dale. Nunca te vi mejoré. Eh. Oh, te, te veo apto para esto. Sos un saimbo. No, dale. no, no. <ríe> me rompí el culo de una, boludo. tipo terminó así re <ríe> No, es imposible, Estás <ríe> Amigo, es inculiable, no se puede, es re difícil. Para. Esta vez creo que puedes hacerlo. No, bien. se me desconectó. el estoy <ríe> ¿Por qué me abandonaste? La concha del Pol de <ríe> Pon la carne. <ríe> Yeah, yeah, I'm fun, I'm fun, man. Argentina uh, is very amazing. Uh, it's very cool. Uh, Argentina is very amazing. No, cancelar cargado, no. Turning, uh, show me your teeth, man. Like oh, yeah, yeah, because my, my teeth are very puntiagudo. <laughs> <laughs> <laughs> ¡Puntiagudo! Yo era re guanaco ahora. Ahí está, gente. Bienvenidos de nuevo. ¡La concha DE VALORA! <laughs> Por Dios, el joystick de mierda, boludo. Yo creo que es porque lo toco mucho, a ¿eh? ver. El Justin. Y dejaba andar. Ah, ¿Te ¿Otra vez? No. No, <risa> no, no. no. Abrir. A ver, ahora, por la carne. Por la carne. <risa> Ahí está. Welcome <risa> Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, por la carne. Oh, yeah. Otra vez. ¡Ay, lo puede hacer! ¡Lo puede hacer! por fin boludo! bien rodrigo para vos bien. por la carne papá bien las tetas punteadas ya yeah, ya yeah. hola hola soy fun, por la carne ya ya por la carne what's it. up But man the of virginia is very hot i'm very very very hot and very, <laughs> very, very hot, hot and very oh. well what por la carne tell me ¿Cómo estás, you, man? No, no, no, fine. I'm very excited for no, en Argentina. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el tema de ¿Cómo se llama esta pelotuda de Uh, about the... I met, right right Jimena... Now, Jimena I, I, I'm in with my daughter, Angelina Peterson. <risa> ¿La hija de Cinza. ¿La hija de <risa> qué sé yo, qué carajo es? Pensé que la, la, la hija de Paul McConaughey era Angelina Peterson. <risa> ¿Quién, para, ¿Quién es Angelina Peterson? No, no, sí. una... Eh, fue una mezcla entre Angelina Julie y Carla Peterson, <risa> <¿Qué> la... <risa> boludo. <risa> Por eso yo dije, eh, existe esa mujer. <risa> Con filtro a Snapchat de Carla Pertenson. Pertenson. Uh, uh, uh. Cobra Kai. Hola. Beta. Mm. Ay, no, ¿Te no! I'm going a, hacer ¿Te voy a hacer rusa. Pff, oh, oh, Well, I'm fine, I'm fine, I'm playing Horacio number 4, but 8-9 Skibar Cool and cool down, down. Well, my family is very happy with my moment right now. <laughs> well, in Argentina, uh, the people... Uh, used, son muy increíbles, Voy a jugar Riverblade, ¿Qué? With, ¿Qué? ¿Qué? With my ¿Qué? With my, uh, ¿Qué? My uh, ah mierda. Roberto, <risa> ¡Roberto Gómez Bolaños! ¡Roberto Gómez Bolaños! Roberto Gomez ¿Qué? No, Roberto ¿Otra? vez! ¿Otra? más? ¡Ah! ¿Otra más boludo? Pero parecen... Tiene un pescado, boludo. <risa> oh, mirá, ¿Por? Mirá, es re insistente, era. es estúpida, mirala. No, me <risa> bugueé, me bugueé, loco, me bugueé. Ayuda, ayuda. ¡Ah! Mirá con el plot. Tres uh, uh. horas, boludo. Uy, Dios, yeah. Sam. Uy, Dios mío, uy, este uy, boludo. Uy, este salió al borde, boludo, <risa> <risa> matalo. No, no, uy. uy, Dios, mirá este rempedo, boludo. Este se... Este salió de, de mamarse, boludo. ¡Salió de borda! Este es este de los que maman en la puerta del chino, boludo. Y, boludo! Están muy de ruta últimamente. ¡Uy! Uh, ese guarda que ese está, ese está de... Este está re estupido. ...de NASCAR. No, ahí montamos, boludo. ¡Uf! Lo dejé en 4 ese. ¡Come! ¡Uy! Ese no tenía pinta de sacerdote, boludo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! <risa> Coger, esquivar todo juntos. <risa> ahí está. Oh, sí, sigue, ahí sigue, sigue acá, boludo! Hay que hacer un. ¡Ah, puedo salir! Una versión es. Eh, de... ¡Eh, bueno! Eh, ¡A mí me, a mí me, hijo puta! No lo puedo matar, boludo. ¡No, no te no, vayas! Con, es con un tiro igual, eh. No, es con, la, es con el. Con la escopeta. <risa> con el pescado. No, andate a la mierda. El boludo. pescado se come la serpiente. Ahí tenés. Eh, eh, Ahí eh, bueno. allí. Boca, allí. Listo. No Listo sé para... por qué tendría un huevo la serpiente, pero bueno, vaya una saga. Mal, ¿no? Los serpientes contienen hijos. ¿Cómo que con la serpiente? ¿Cómo que.? ¡Hay otra más! ¡Mátala! Uh, uy, uy, uy, uy. uy, uy. Boludo. ¿Boludo? Uy. No, boludo. Ahí está. Es sonre estúpida la serpiente. Che, ¿cómo coge una serpiente? Eh, yo creo que tiene un tipo de reproducción igual a... Eh, vos tenías reproducción sexual y asexual. Creo que asexual es asexuales cuando ponen como todo afuera. <risa> como todo afuera. No, yo creo que deben... Para mí mi teoría es, buscan un lugar bien oscuro, bien sucio, y le dice la ser, el, el señor serpiente le dice a la señora serpiente, dale vení, vení, vení, y anda de beta, oí rele duro de cuál es otro de la tarde a dos de la mañana del 25 de abril de 2090. mil eh, Entonces agarre y. Plimba, plimba, plimba, truqui, truqui, truqui. Y yo creo, que, creo que después de ahí nace el. el serpientito. <risa> el serpientito mal el, el no para mí coge. para mí se acerca una y se coge, el coge claro, acepta sí o no? el uh qué buena parte no yo la odio espera gente la dejamos para la próxima porque tiene gases así que nada eh, Pon la carne pon la...